Hola, soy Raúl Castillo, estudiante de CSH en Ocalpan. Actualmente hay muchas asociaciones ecológicas a nivel mundial. Desafortunadamente son muy pocas personas las que conocen la manera en la que estas trabajan. En este video les voy a hablar acerca de una de ellas, TerraCycle, una empresa ecológica con fines no solo ecológicos sino también altruistas. TerraCycle es una empresa reconocida a nivel mundial la cual está encargada de recibir envolturas de productos de marcas asociadas. Al recibir los conjuntos a reciclar, esta empresa otorga cantidades monetarias a quien las haya mandado. Si te interesa esta idea, debes reunirte con amigos o familiares. Esto para que sea más fácil el poder recolectar las envolturas, poder enviarlas y registrándose en la página, encontrar un, alguna asociación que los pueda representar estas sin fines de lucro. Esto con el fin de que el dinero recibido pueda ser utilizado de manera correcta. El envío de productos reciclables debe tener un peso mínimo a 7 kilogramos. Cada envoltura que tú envíes tiene un valor a 5 puntos y cada punto son 5 centavos que tú vas a recibir. El envío de, las, de los productos que tú envíes va a ser pagado por las empresas asociadas. Es decir, lo único que tú tienes que hacer es recolectar las envolturas. El objetivo de mi trabajo es exponer esta información con mis compañeros de CSH. Esto debido a que nadie conoce la información, la manera en la que trabaja esta empresa. Asimismo quiero conocer la postura y la opinión que tienen los compañeros al respecto. Porque estás haciendo dos cosas a la vez. O sea, esto de mandar y recibir a cambio el dinero y para esto, con esto, perdón, este, llevar a una acción buena, creo que es demasiado porque ¿Por no se empeore y creo que al juntar, o sea, bueno, es una motivación que te den pues como puntos y dinero y así. Tengo entendido que el 80% de, de la basura marina es plástico y hay depósitos en, en la misma tierra que de basura que superan lo que es el territorio de Texas, entonces y se me hace muy buena idea. muy buena idea eh, en cuanto a la ecología porque... Eh, viéndolo desde el punto de vista estás reciclando y es un eh, peso me menor que le das a la contaminación y pues el dinero que se recaude sería una buena opción para donarlo a alguna fundación. Con... Esta idea de dar dinero a cambio de basura... Este, es muy buena porque, seamos sinceros y muchas personas no piensan en ¡Ay, voy a reciclar! Y les vale. La verdad, así se lo digan en la escuela, los familiares, lo vean en la televisión, no les importa. Ya cuando le dices, ¡Ah, si sí reciclas vas a ganar dinero! Pues ya es diferente, ya dices, ¡Ah, pues va! Ah, ok, yo te doy mi basura que ya no me sirve. Y tú me Con lo que salga de recolectar esto, puedas ayudar a otras realmente necesita de esto. Una muy buena idea por parte de esa empresa, aparte de, de ser una, bueno, de estar ayudando a la ecología, al medio ambiente, ese dinero que generan, pues ayuda y que se donan a las fundaciones, ayuda a personas que lo necesitan. Yo creo que esta iniciativa que tiene esta empresa es muy buena porque pues tiene dos fines, uno es reciclar y el otro ayudar a las personas que lo necesitan. Es una muy buena idea ya que ayudas tanto al ambiente como a personas que realmente lo necesitan. Es una buena empresa porque puedes generar ingresos para tú después donarlos y así este ayudar a las demás personas y ayudar al ambiente al mismo tiempo.